Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal y hoy tenemos cambio de balances en World of Tanks. Tenemos ajustes a los medianos de nivel alto en la actualización 1.10.1. ¿Y qué podemos decir de esto? Que, bueno, a ver, eh, va a haber varios, varios ajustes y va a haber un montón de los cuales son muy, muy esperados por la people que juega World of Tanks. Por ejemplo. Tenemos aquí el rebalanceo a lo que se viene que es el E50 y el E50M, ok. El Panther 2, el Panther 8,8, el 121, el Wansu 120, el T-34-2, el T-34-1. Eh, y acá vamos a estar viéndolo más en profundidad. Así que, nada, vamos a meternos ya de lleno a ver qué nos dice la página de World of Tanks con respecto a esto. Eh, a menudo nos han pedido que hiciéramos el al E50 y el E50M más competitivos dentro del campo de batalla. Como resultado, mejoraremos las torretas de estos vehículos. O sea, lo que van a hacer es básicamente subirle el blindaje frontal a las torretas para que sean un poquito más eh, competitivos. Le van a subir el, el. también lo que tiene que ver con la penetración. A ver, vamos a ver qué dice También le, se viene un pequeño nerf a lo que es el Leopard Prototype A, porque dicen que. Eh, que Su, efici su eficiencia eh, en, en, en, Digamos En relación a otros vehículos Es demasiado buena eh, Ves que dice acá Se convirtió en un adversario sin igual dentro del campo de batalla Así que decidimos reducir Un poco sus parámetros de potencia de fuego Bien eh, Ok, bueno Vamos ya a meternos de llenos Medianos alemanes, cambios sutiles pero efectivos Si bien el E50 AUF Modelo M ya es bastante duro sus comentarios nos han confirmado la hipótesis de que este vehículo necesita una torreta más sólida para que su rol dentro del campo de batalla sea más evidente, ¿ok? Por eso, el grosor del blindaje frontal de la torreta del E-50 AUF-M aumentará de 197 a 267. Un montón, la verdad que... Eh... Es un montonazo. Razón por la cual este tanque ya no será tan vulnerable en batalla. Bueno, acá tenemos una infografía que podemos estar viendo. Eh, a ver, lo voy a aumentar a ver si se ve bien. Bueno. Lo que tiene que ver con eh, el mantelete en sí, por decirlo. Digamos, lo que es el cañón y mantelete. Tenía 200, ahora tiene 270. O sea, no le vas a entrar ahí. Después, lo que es las mejillas, por decirlo así... Eh, de, del frontal lo que acompaña al, a los costados del mantelete los cachetitos eh, antes tenía 197 ahora va a tener 267 lo cual va a estar muy muy bien muy eh, es, que, es que es un montón o sea 67 y 3 son 70 más de blindaje es una barbaridad lo que le subieron. La verdad que es una locura Pero bueno, si le viene bien al tanque, mejor. La verdad que yo creo, en realidad, estoy convencido que los tanques alemanes necesitaban en general todas las ramas. Eh... Bueno, todas no, es muy general. Pero muchas ramas merecían un, un rebalance porque están lejos de estar en el top del meta. La verdad que salvo el Leopard, no, no creo que haya... No sé, sea, estoy tratando de hacer memoria, pero no creo que haya otro que digas, uh, este, sacalo porque este está muy OP. No, la verdad que no, para nada, cero, todo lo contrario te diría. Y bueno, después eh, lo que tiene que ver con los laterales, eh, el frontal digamos, pero la parte inclinada va a pasar de tener 250, ahora 480. O sea, acá va a ser imposible, en los ojitos vas a poder todavía darle, pero va a estar bastante complicado. Va a ser un rival bastante, bastante efectivo, podríamos decirlo así. Bueno, a ver, después, ¿qué más? L-50, también recibirá un aumento al grosor del blindaje frontal de la torreta. 229 milímetros en vez de 197. Bueno, tier 9, ¿no? Mm. Característica que lo ayudará a luchar con más efectividad tanto en la línea del frente como a distancias grandes e intermedias. Es decir, a ver... Mantelete, 200, ahora 230. Antes, 200, ahora 230. Eh... Lo que serían las mejillas, los cachetes del frontal eh, Antes 197, ahora 229 Y los laterales de la, de la torreta No laterales en sí, sino las partes anguladas Frontales pero anguladas eh, Antes 250, ahora 415 Es impenetrable, ¿bien? Eh, es imposible que te penetre ahí Salvo que eh, le pegues en diagonal Y esa parte estaría plana Pero si no, va a ser prácticamente imposible A ver Además, el cañón de 105 del E-50 tendrá mayores valores de penetración de blindaje al disparar proyectiles estándar. 230 en vez de 220. Bueno, 230 es una es bastante aceptable. Y su cañón de 8,8 infligirá más daño alfa. De 280 en vez de 240. ¿ok? O sea, 280 en vez de 240. El Panther 2. Y el 8,8 L-71 tanque que yo tengo y lo vengo vengo pidiendo más o menos hace unos... Tres años que se bufee un poco el cañón de este vehículo o que se le haga algún tipo de cambio de característica, porque la verdad es que es. es... <coughs> la verdad es que no tengo la tasa de win rate que tiene ni. ni, ni la tasa de, de, de, de efectividad dentro del campo de batalla. Pero supongo que debe ser de las de las peorcitas. Porque un, un tanque que penetra 203-237 eh, y viviendo tier 10. Uh, y encima con 85 de blindaje frontal. Sin el mejor camuflaje del mundo tampoco porque, O sea, no, es que no tenés nada Nada que digas, bueno, destaca por esto, no, nada nada Por eso te digo, o sea, te ven, te las clavan todas Y no, es, es que Realmente no, no Hoy en día no es un tanque que merezca la pena Tener por lo menos Ambos en nivel 8 también tendrán una potencia de fuego más impresionante Tendrán una mayor potencia de fuego ¿no? Una mayor potencia de fuego más impresionante O sea Su daño alfa con el cañón de 8,8 aumentará de 2,40 a 2,80 no era el, del Panther 8,8 por lo menos no era el problema El problema es la penetración de 203, 237 No sé, lo dejo a tu criterio Si con 237 pensás que vas a tener un vehículo efectivo Para luchar en Tier 10 Porque mucho Tier 10 lamentablemente O sea, sos siempre cola de ratón Y que estás en el ojo Medianos chinos, más duros y más amenazantes. Las características de cuatro amenazantes tanques medianos chinos de alto nivel cambiarán para que estas bestias sean más efectivas al luchar a corta distancia. El blindaje frontal de la torreta del 121 aumentará, por lo que este tanque será más duro y difícil de penetrar. Sus puntos de vida también aumentarán de 1950 a 2050. Ok, bien, 100 puntitos ahí. Además de su potencia de motor, su velocidad de proyectil y sus valores de penetración con proyectiles estándar de 258 a 262. Ok, también fortaleceremos El blindaje de la placa del Glasis del superior del vehículo Como se muestra a continuación A ver Vamos a verlo Bien, ahí lo Lo maximicé para que lo puedan ver Básicamente 240-270 Es el blindaje frontal Que va a tener el 121 Bastante bien, ¿eh? 270 El Wansu 120 Conservará su naturaleza su naturaleza de tanque versátil y adecuado para ataques por los flancos. Con buena maniobrabilidad y una gran potencia de fuego. Pero será más cómodo jugar con él en combate cercano. Sus puntos de vida aumentarán eh, de 1650 a 1750. Además aumentaremos su velocidad de 56 a 60. No es mucho, pero todo suma. Eh, también disminuiremos el tiempo de recarga del cañón de 122. Ojo con esto, de 12 a 11, ¿ok? El DPM del Wansu aumentará de 2.200 a 2.400 Y la dispersión del cañón disminuirá durante la rotación de la torreta O sea, son todos beneficios A ver, el T-34-1 y el 2 Atravesarán cambios similares Los puntos de vías de ambos vehículos aumentarán de 1.050 a 1.150 Del T-34-1 y del 2 de 1.300 a 1.400 Y los tiempos de recarga y, ap y apuntamiento también disminuirán Ok, buenísimo el cañón de 100 milímetros del T-34-1 tendrá mejor precisión. Y el cañón de 122 del T-34-2 infligirá un poco menos de daño alfa. Ah, ok. Bueno, por un lado te mejoran el de 122, pero el de 100 te lo... Y el cañón de 122 infligirá un poco menos... Está bien, ok. O sea, el de 100 tiene eh, tendrá mejor precisión. Y el de 122 eh, va a pegar un poquito menos, básicamente. Por ahí pasa la cosa. De 390 a 360. Pero gracias a la reducción del tiempo de recarga, su DPM aumentará de 1500 a 1800. Ok. El T-34-1 también tendrá una cadencia más devastadora de DPM de 1800 en vez de 1613. También aumentaremos su blindaje de la placa Glassys Superior del T-34-2. De 140 a 200. Es un montón. O sea, no, no, no se van a quedar atrás. Leopard Prototype A Para aquellos que tengan eh, El Prototype A ¿ok? Hace poco más de un año Reconfiguramos algunas de las características De esta bestia alemana para convertirlo en un francotirador De largo alcance Sin embargo, luego de estudiar las estadísticas de lanzamiento eh, Tras una mejora tan significativa a sus características Hemos decidido reducir levemente los siguientes parámetros De 1.9 a 2 segundos El tiempo de apuntamiento eh, Tampoco es tanto Dispersión eh, durante la rotación de 0.16 a 0.2 Es que se fueron al, al demonio, ¿no? 0.16 O sea, el chao gira, el, el, gira la torreta y te la clava, porque es una locura Dispersión del cañón Durante la eh, Rotación de la Torreta De 0.1 a 0.12 O sea, es una locura, lo que, estaba muy roto, chicos, es que estaba muy, muy roto son pocos los tanques que tienen estos números Inclusive estos um, El 140 Mejor blindaje para un mejor rendimiento Por último, reconfiguraremos al objeto 140 soviético Este tanque recibirá una placa Glassis superior reforzada Que lo convertirá en un tanque más competitivo En combates cercanos El ángulo de depresión del cañón Disminuirá de menos 6 a menos 7 grados Así que este tanque experto en ataques por los flancos Podrá aprovechar aún más Las características del terreno Bien, bueno, a ver Para pasarlo en limpio 140, mejor eh, blindaje frontal mmm, Mayor grado de depresión del cañón De menos 6 a menos 7 Va a poder bajar un poquito más O sea, por las cuestas no, Tampoco va a ser un torreteronato Pero va a poder salir por los costados Y hacer su daño, bien Leopard Prototype A, ok, de 1.9 a 2 segundos, nerfeo, de 1.9 va a pasar a 2. La dispersión de 0.16 a 0.20 y de eh, con el chasis y rotación de torreta de 0.1 a 0.12, un poquitito nada más lo van, a, lo van a nerfear, tampoco es tanto. El T34-2, mediano de tier 8 chino, clasis frontal de 140 que tenía antes a 200. Eh, Va a pegar un poquito menos el cañón de 122, de 390 va a pegar a 360, eh, pero aumentan el DPM y los puntos de vida. De 1300 pasa a 1400. Eh, el T-34-1, lo mismo, de 1050 va a pasar a 1150, ¿ok? Eh, y el DPM del T-34-1 va a pasar de, eh, 1800 a, eh, perdón, de 1613 a 1800. Le aumentan, recuerda, también un poquito la eh, velocidad y eh, los puntos de vida al Wanzu 120, ¿ok? Bueno, el 121, ya la, la, la cúspide de la, de la rama, pasa de 240 de glacis frontal a 270, ¿ok? Y va a tener de 1050 puntos de vida a 2050 y la penetración de 258 pasa a 262. Panther 2 y Panther 8,8. De 240 van a, pagar, van a pegar 280 ¿okay? eh, La penetración de los proyectiles estándar del E50 eh, Van a pasar de penetrar a 220 a 230 Y el cañón de 8,8 como dije recién 140 a 280 Blindaje de 200 a 230 en el mantelete eh, Mejillas frontales de 197 a 229 y eh, los laterales de la torreta frontal De 250 a 4.15 Va a ser impenetrable eh, El E50M Mantelete 200 tenía antes, va a pasar a tener 270 Las mejillas De 197 a 267 Y los laterales frontales De la torreta de 250 a 4.80 Totalmente impenetrable Olvídate eh, Así que la verdad Que el E50M cremita de la buena, te digo, va a quedar muy, muy pero muy bien, chicos, muy, muy bien. Bueno, en resumida, estos son los pequeños cambios de balance que se vienen para la 1.10.1 eh, Nada, déjenme en los comentarios a ver qué piensan ustedes sobre estos cambios si les parecen que está muy bien, si están muy mal porque me tocan este tanque, si le hace falta a este al otro, díganme qué piensan ustedes del juego, de los rebalances, de los rebalanceos y eh, nada, estaré respondiendo como siempre todos los comentarios que me dejan, dejen ese like, suscríbanse y nos vemos en la próxima Chau chau